De Esto vamos a hablar de ropa circular, de las ferias, de esto de comprar y vender ropa usada. ¿Por qué el tema es tendencia? Por dos motivos. Sí. Por lo económico sí, también. y por lo que tiene que ver con el medio ambiente. Porque Imagínate. estamos hablando de una de las industrias más contaminantes de las que existen en el planeta. Claro, la industria textil. Claro, uno por ahí se pone a pensar, la remerita que tienen puesta, bueno, esta remerita. Esa remerita tiene una historia enorme atrás de la producción y todo lo que llevó a que hoy esté puesta en nuestros cuerpos. Pero además tiene... Una vida útil. Uh -huh. Y a veces no le damos no. toda esa vida útil. Te decimos, no, no ya lo usé esta temporada, sí. no quiero más, pero está perfecta, no, no la quiero ¿Y con más. vestidos de fiesta, peor todavía. Bueno, por eso esto de las ferias de ropa circular, para que alguien se interese, se lleve y use eso que vos considerás que ya no, no tiene que ser usado. Uh -huh. Decíamos, otro de los puntos tiene que ver con lo económico, porque obviamente es más barato comprar usado que comprar nuevo. Y hablando de eso, comprar indumentaria nueva cada vez más Caro. Vamos a compartir información, datos con vos de lo que pasa en relación a este tema. Aumentaron un 56,5% en 2022 los calzados y la ropa en general, un 8,5% en julio y un 96,7% en comparación... Al mismo mes de 2021, fíjate, 96,7%. Estamos hablando del valor mensual más alto en los últimos 20 años. Bueno, ahora yo te comparto otra información, porque nos preguntamos cómo se compone ¿no? el precio de la ropa. El 75% del valor que abona el consumidor, o sea, lo que vos vas a pagar, se utiliza para pagar impuestos, servicios financieros y alquileres. Mira, el 75% de lo que te acabo de decir, el 4,08% es de, de rentabilidad de la marca... El 2,5 publicidad y diseño, el 8,5 de la industria, el 12,7 es del alquiler que paga el negocio, el 12,2 es el banco, 50,3 son los impuestos y el 9% es la logística y la comercialización. Bueno, ahí te, eh, te mostramos un poquito de información de lo que tiene que ver todo el mundo de la ropa. Que es hermoso, pero tiene toda su, su historia atrás. Bien, y para profundizar de esta tendencia de la cual te planteamos hablar hoy, ya tenemos a dos invitadas con nosotras. Estoy hablando de Sabrina Schwarzman, que es de las Barceló, y Natalia Carbonari, que es de Padma, ropa infantil y ropa adulta. Eh, gracias eh, a las dos, digo, Sabrina de ropa adulta. Y eh, nuestra otra invitada de ropa infantil, Natalia. Gracias a las dos por venir. Gracias, gracias a ustedes por ustedes. la invitación. Bueno, uno por ahí que está en casa y se pregunta, ¿cómo es el tema de la moda circular? Yo tengo ropa que no uso, te la quiero dar o necesito comprar ropa, la verdad, que no puedo pagar ropa nueva. ¿Cómo es el sistema? A ver, eh, hay dos eh, sistemas distintos. Uh -huh. Uno es para la gente que nos da la ropa, que quiere venderla. Sí. Eh, hay muchísima ropa dando vuelta que está impecable diría nueva porque recibimos también ropa con etiqueta uh -huh. eh, y, y ropa que tiene muy poquito uso eh, esas personas no, se contactan con nosotras eh, pactamos un precio juntas uh -huh. y nosotras la ponemos a la venta una vez que se vende se paga uh -huh. eh, y después por otro lado bueno toda la gente que eh, quiere vestir seguir vistiéndose eh, con ropa de marca, con ropa linda y, y es como dijiste, está carísima la ropa, está carísima muy la ropa muy cara, uh -huh. y nosotras tenemos eh, no sé, a ver vos encontrás en la feria eh, ropa que quizás en un local una prenda, un blazer sale 40 mil pesos, eh, en la feria lo podés encontrar en 10, en 12 uh -huh. nuevo, wow y, y lo mismo pasa con la ropa infantil, porque uno piensa, ropa de niños, ¿cómo la, la mantienen o, o directamente te llega esa ropa que decidieron usar? ¿Cómo es? Claro, la idea desde PADMA surge de esto, que los niños usan las prendas una temporada, sí, tres que, meses, sí. claro, el invierno le quedó chica, el invierno siguiente no va más. Uh -huh. Entonces esas prendas impecables, que ya no las pueden volver a usar, le damos una segunda vida y generamos un crédito para las clientas para que puedan llevarse prendas para sus chicos Ajá. y también pueden elegir recibir el dinero en efectivo entonces Ajá. es todo un sistema circular sustentable consciente llevar a las pequeñeces conciencia al momento de comprar y que no tengan ropa por tener de hecho a mis hijos cuando se dejan una ropita le digo bueno qué ropa te queda chica y vas a dejar en Padma Ay, entonces para que ellos tomen conciencia que el consumo tiene que ser responsable. Sí, Entonces... no ten, y, no, y no tener, ¿no? Viste que por ahí queremos tener claro. cantidad, cantidad, cantidad. Sí, sí, y sí, esto sí. por ahí de decir, bueno, esto yo no lo uso, lo doy para que capaz otra persona que quiere tenerlo y no puede, lo puede llegar a usar. ¿Han notado, por ejemplo, que los mendocinos se animan a usar un poquito ahora ropa usada? Cada Porque viste más. que estaba el tema de, yo no sé si quiero, pero me da como un poco de impresión, no sé quién usó la ropa, viste, cada prenda tiene su historia. ¿Cómo han notado eso? A mí me pasó que con mi grupo de amigas ninguna había comprado usado. Ajá. Y con Padma empezaron a darme ropa de sus niños y sus niñas y empezaron a comprar y fue como descubrir un nuevo mundo uh -huh. desconocido para ellas y que las super entusiasmó porque precios increíbles, ropa impecable, comparado con lo nuevo y encima estás ayudando al planeta. Entonces uh -huh. es un montón. Fue buenísimo. O sea, mi experiencia ha sido pura expansión y crecimiento al conocer este mundo y... Y al empezar a, a vivirlo, ¿sabes no la lindo. experiencia de las Barceló? Bueno, lo mismo. Eh, la gente como que cada vez se va animando más, eh, va desprejuiciándose eh. porque eh. había eso, muchísimo sí. prejuicio con la ropa usada. Eh, también por ahí la gente tiene piensa que va, va a llegar una feria de moda circular y va a encontrar, o a un negocio, eh, y va a encontrar, no sé ropa, suéter lleno de pelotita la remera viste toda gastada y no, no no, no es eso hoy la moda circular tiene muchísimo auge, hay mucha gente que entiende que hay ropa que no sé, suponete vos fuiste mamá, uh -huh. hay un montón de ropa que te compraste hace poco, que no la vas a volver a usar y decís bueno, eh, que no te ande y decís bueno, la vendo hay requisitos la, la requisito explícitos eh, por parte de cada una, esto de eh, tiene que venir con etiqueta, no tiene que venir con etiqueta, tiene que ser de marca o no tiene que ser de marca, tiene que tener esta condición o no. Sí, el <ríe> Padma es requisito indispensable y excluyente que las prendas estén impecables. Sí. Ah, okay. uh -huh. Es muy importante que no tengan pelotitas, estén lavadas, con ricolor, es muy importante eso, la presentación de la prenda, eso sí, ya que sea de una marca específica o no, la recibimos. Claro, por eso lo preguntás, sobre divinas. todo, no crees que tiene que ser ropa de marca? No. Sí, no, no, no, no, no, no. No, no necesariamente. Y en el caso de la ropa infantil, ¿el precio lo pone la persona que te trae la ropa no, lo pone Nosotros ustedes? en Padma tenemos un cuadro de precios uh -huh. que va dependiendo del tipo de prenda, es decir, remeras o faldas, vestidos, camisas, de un mínimo hasta un máximo. Uh -huh. Porque cuando ofrecemos a la venta y la clienta tiene su crédito, siempre hay un rango de precios, desde. La más básica, hasta una marca superior, uh -huh. importada y demás, uh -huh. entonces va en ese rango. Y siempre que vas, encontrás las prendas dentro de esos valores. ¿También? ¿Y con la ropa adulta se hace lo mismo, de adultos? Sí, sí. sí, exactamente. Nosotras, a ver, hemos querido hacer como una tabla de precios, a veces eh, funciona, a veces no, es uh -huh. un poco más difícil con uh -huh. la ropa de adulto. Sí, sí. Eh, pero sí, los valores dependen del... A ver, lo mismo, nosotras el estado de la prenda tiene que ser impecable. En el caso de que tenga algún detallito, nosotros le ponemos, eh, nosotros etiquetamos toda la ropa con uh -huh. nuestra etiqueta eh, y tiene un sticker que Advierte. dice outlet. Claro. Entonces, claro. Vos ya sabes que algún detallito tiene, pero no va a tener un agujero. No, no, no, no, no lo van a poner. Sí. O en el caso de que, por ejemplo, lo puede llegar a tener, se toman el tiempo, me imagino ustedes, de poder arreglarlo o la clienta sí. que te va a llevar la... Tal ¿Existen cual. también plataformas online en donde la gente puede vender, puede subir su ropa para... ¿Para poder venderle y comprar en esta moda circular? Sí, sí hay. ¿Hay? hay uh -huh. uno muy conocido de Buenos Aires. Uh -huh. eh, lo, sí, lo digo. Sí, diga, diga, ¿sí? diga. ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿Por qué es de Pero, Buenos eh, Aires? Aparte ayuda un montón. Sí, sí, sí. Eh, Que se toma Renovar tu vestidor. Ajá. Sí. Eh, sí, que está bueno. Hay muchos eh, famosos que, que ponen su ropa ¿Y ahí. ustedes tienen espacios físicos o no? Sí. Eh, Padma está en Calle Aristides, esquina Paso de los Andes. Tenemos la tienda física, abrimos de martes a sábados, todas las tardes y algunas mañanas. Y mmm, quería contar de la tienda online, que me uh -huh. sorprendió un montón, porque me costaba dar el paso a la tienda online, uh -huh. porque es ropa Otro única. Desafío. sí. Claro, y es una prenda sola, entonces sacarle la foto, editarla, subirla a la, a la página. Se vendía y no estaba más. Uh -huh. eh, y finalmente, bueno, lo empezamos a gestionar y a lograr, y es un boom también la tienda sí. online. Se vende y un montón. Está, estás en tu casa uh -huh. por ahí con el teléfono y sí. te va llegando porque lo comparten y. Rey, una amiga le compartió ahí. y sí. nos compraron de San Rafael, de Córdoba, de Buenos Aires. Impresionante. Uh -huh. Me llamaba bueno, mucho la valor. atención. Y, y si sí. no hay espacio físico, se puede optar por la feria itinerante. Exactamente. Nosotras uh -huh. por ahora tenemos feria itinerante. Uh -huh. eh, la hacemos cada dos o tres meses. Eh, y ahora sí estamos por. Por incursionar el tema en el También tema de la online. Online. Claro, que, Para generalizar, digo, para que la gente no sienta que solamente estamos hablando de estos dos casos. En general, ¿funciona así el mercado este de eh, la ropa circular, ¿no? Como ustedes lo están mencionando, o hay otras características? No, que yo sepa, son las dos. Son todos así. Hay muchas que hoy se están dando. Infantil. Físico sí. y de recién nacido hasta 18 años, creo que por el momento. Únicos. Estamos innovando Ajá. Creo así, espacio ¿De adultos físico. Más. Sí, cada vez hay más A mí me, me da la sensación de que cuando uno piensa no Por ejemplo, la persona que va a dar la ropa La que va a vender Uno dice, bueno, pero yo podría estar ayudando a alguien Donando la ropa, okay. o sea, ¿por qué voy a salir a donar? si ¿Por qué le voy a salir a vender? Si, digamos, si yo, yo lo puedo lo, lo puedo Vender Porque, a ver, hay ropa que está como Muy nueva muy, sí. en, en muy buen estado Y la idea es esa, recircularlo a ver, por ahí viste que te pasa que vos tenés una prenda Que decís, esta prenda para mí tiene un valor oh. eh, o, o emocional Que es que todo lo prendas nos hacen acordar En algún momento, viste tal cual. Y lo tenés en tu placar y en realidad no lo vas a donar Y va a quedar en tu placar Y va a quedar, y va a quedar Entonces la idea es que eso recircule En vez de que quede sí. en tu placar, que recircule La donación está, sigue estando No va a dejar, nosotras donamos un montón de cosas <coughs> ¿Qué pasa eh, con lo que no se llega a vender en una feria, por ejemplo? Se en devuelve. la feria, Se devuelve y si la clienta te dice, mira Se dona Ahí se dona. Sí. Bien. Uh -huh. Mira qué bueno. Ah, bueno, sí. interesantísimo. Claro, Esa y parte de, también de, está vigente. Uh -huh. Sí. Desde Padma proponemos uh -huh. que aquellas prendas que no estén impecables, nos las entregan en una bolsita aparte que diga para donaciones. Ah, ah, ah, o Entonces sea, directamente nosotras esas bolsas, así como las recibimos, las donamos. Qué a bueno. hogares, escuelas, instituciones. Siempre tenemos poquitos que nos están pidiendo porque ya saben que... Circulamos ropa Qué infantil, bueno. entonces redonamos también. Qué bueno y, saberlo. A medida que van avanzando con la realización de ferias, notan que cada vez más gente va o es siempre es el mismo círculo de, de, de compradores? No, <coughs> se suma muchísima gente. Sí notamos que, a ver, las que fueron a la primera feria siguen yendo. Y sí. Eh, de hecho, nosotras hacemos ferias que duran dos días y van los dos días, las mismas la misma personas, pues nosotras reponemos ropa el segundo uh -huh. día. Eh, y cada vez se suma más y más y más. Y es como que cada edición nos, La nos sorprende. sorprende muchísimo. Bueno, sí. nosotros pusimos una consigna con María al principio del programa. Preguntamos, ¿compras o comprarías ropa usada y nos dice Coti Tomasialo por Garacha que han llegado un montón de mensajes. Va a pensar que le ignoré, pero no tengo retorno. <risa> ah, pues bueno, déjame decirte que han llegado un montón de mensajes con esta consigna que pusimos, con este tema que estamos hablando, que la verdad que está re bueno, que es la moda circular y esto nos decían. Hola chicas, hermosas ustedes, muy buenos los programas. Yo compraría, pero algunas cosas. Hay que adaptarse. Sí, me encanta la ropa usada. He estado en Estados Unidos y ahí es muy bueno y se consiguen tazas especiales. Casi siempre busco usado. Lo nuevo está inalcanzable, buenísimo el tema. Hola, chicas. Soy Rodrigo de Junín. Yo sí compro ropa usada porque nueva es muy, muy cara y hay ropa usada muy linda. Saludos. Sí. Compraría sin dudas, dice Fernando Sevilla. Hola, chicas, aún no he comprado ropa usada, pero si el precio de la ropa sigue aumentando, lo haré. Siempre doné mi ropa, ahora ya no puedo donar, donarla, tendré que venderla. Bueno, mira, justo lo que hablábamos, ¿no? Uh -huh. El tema de la donación. Hola, buenas tardes, yo compraría ropa usada porque tengo una fiesta de 15 el sábado. Gracias, besos a las dos y que Dios las bendiga. No he comprado la ropa y el calzado usados, los he regalado siempre a instituciones de caridad. Estoy de acuerdo en comprar si está en condiciones. Hay que ahorrar. Hola chicas, hermoso programa. Yo me he visto con ropa de feria, soy jubilada y no me alcanza para calzado ni ropa. No queda otra, ropa buena, nos dividimos los pagos. Hola, muy buenas tardes. Marisol y Dani en Guaymallén. Hay una feria de ropa usada y yo concurro y compro, y ropa linda. Hola, con mis primas hemos comenzado este emprendimiento de ropa circular. Comenzamos el sábado y nos fue súper bien, nos dice Graciela. Sí, hemos comprado ropa usada en una feria que la realizan para ayudar a un merendero. Saludo para Daniel, Jimena, Facu y Jazmín, que los ven, en todo, que los ven todos los días. Compré y fue... Y fue cuando más me elogiaban la pinta. ¡Uh, Roberto de Luján! Mira, muy bien, Roberto. Mira, lo elogiaron y todo. Hola, chicas. Soy Rodrigo de Junín. Yo sí compro ropa usada porque nueva es muy, muy cara. Y hay ropa usada muy linda. Saludos. Buenas tardes. Adoro las tiendas americanas. Claro, es la famosa feria, feria American. americana. Hoy ya eh, mutó a, la, a las ferias, pero recuerdo haber comprado una campera de jean de la marca con L. Levis. Levis, <risa> que me duró 100 años. Es que oh. eso es lo que tiene también la ropa, sí. de buena marca, de marca por ahí de afuera. Tienen otra otra calidad, ¿no? Sí. Que te da esta posibilidad de haberla usado un par de años y darla para vender Exactamente Antes que me contestes eso Y perdón no Porque sabes que veía Roberto y hombres Que escribían pues, también <risa> Pero veía me la, la, la memoria La decirle, memoria Chica, la Ustedes deben estar acostumbradas Porque están en esto Pero a mí me sorprende Cuántos hombres compran ropa usada Que compran ropa usada Bueno a nosotras Nos sorprendió En una edición Que vinieron varios hombres A preguntarnos Si teníamos ropa de hombre ah. Ahí fue como que Se nos prendió la lamparita eh, Hace dos ediciones atrás Empezamos a probar eh, la verdad que nos fue muy bien, también hay mujeres. Eso que compra, pregunta, sí, sí, Para sí, la hombre. mujer que compra para. <risas> pero van hombres también. <risas> <risas> sí, sí, ¿Y sí. Calzado? El calzado? ¿Cómo cuesta? Es cuesta difícil, más. ¿no? ¿Vos sí, vos crees que ya el, el, el ingresar el pie, digamos, en otro lugar. Como... No, pero a ver, si el zapato está, ¿viste que hay zapatos que vos decís? Me lo puse para un casamiento, no los voy a usar nunca más. Bueno. Eh, ese tipo de zapato que es de temporada y que está impecable la gente se lo lleva. Uh -huh. Ya cuando el zapato tiene, empieza a tener como un poquito más de uso, no. cuesta un montón, nosotras casi no lo recibimos. Bien, estamos hablando con ustedes que tienen sus emprendimientos, que cada vez se explotan más en la materia y demás, pero yo he visto mucho garaje. Gente que abre la puertita del garage, saca el perchero y cuelga. Bastantes he visto, esto... También se está dando, y, y creo que califica de la misma manera, ¿no? Sí, como, totalmente. Está como buenísimo. ferias. Está buenísimo que la gente... a hacer ferias? No, sí. para mí es muy importante que la ropa circule. Sí, sí. Eso es lo importante. No importa, sea, claro. del modo que sea, pero donándola vendiéndola con amigas, entre las vecinas del barrio, lo sí. que sea, pero que circule, que no quede esa energía estancada, en los placares, me encantó ocupando lo la... espacio. Sí. No, es una sensación de libertad. Aparte, en vos mismo, o vos o vos, hablo a la mujer, pero también le vamos a hablar a los hombres, porque evidentemente también lo hacen. Es como que sentís que cambiás, ¿viste? Sí. Cuando vos lo haces en tu casa, ustedes en el caso, porque ustedes llevan el mando de la feria, pero cuando una lo hace, está buenísimo, y saber que podés ayudar a otra persona, o que lo que vos usaste, te pones a pensar, ¿quién tendrá esa remera que usen en tal sí. momento? Está bárbaro y las Barceló de hecho nació así, nació de la idea de un grupo de amigas que dijimos, che, ¿qué pasa si empezamos a recircular nuestra ropa entre nosotras? Eh, porque hay un montón de cosas que teníamos que no usábamos y la primera feria fue así. Es muy, es muy interesante como propuesta, porque no sé si les ha pasado, al menos en mi caso, cada vez que... Eh, iba a donar ropa, yo preparaba, o sea, pensaba a quién y por qué le iba a dar y había cosas que no sabía a quién. Claro, mm -hmm. no estaban claro. en Entonces, esta es una alternativa para direccionar esa ropa también. Sí sí, sí, sí, sí. Y lo que hablábamos recién de ver esa prendita, quién la tendrá sí. entre mis amigas y las clientas y las redes y las publicaciones, es uh -huh. como que se ponen re contentas porque posteo una chica que etiqueteó a Padma y, y sale el, ¡ay, qué lindo! Ese es el vestido que era de mi hija. Ay, y sí, es como... Sí, sí, sí, tal, tal, total. Eh, mencionaban en los mensajes que ahora se viene la época, y vos también lo decías en, el, en, en Camarín, se viene la época de fiesta. Oh, fiesta sí. de egresado, cumpleaños de 15, promociones, casamientos, y la verdad que salir a comprar un vestido... Es carísimo. Para mírame, el director, que nos ponga. Sí. Que nos ponga. A ver, ponchanos, Gustavito. Ponchanos, ahí está. Te lo y digo. voy a comprar un vestido usado para una fiesta que tengo. Muy bien. Sí, pero, pedá, eso iba a preguntar, porque vos te lo querés comprar. Sí, sí. Pero si ya lo decidí. Es que no me decidí. parece muy bien porque son carísimos. Pero lo usamos una vez y sí. somos tan... Para, así que decís, si yo lo usé, no lo voy a volver a usar o no. <ríe> ¿Ustedes tienen vestidos de fiesta? Tenemos vestidos de fiesta y estamos por hacer una feria exclusivamente de ropa de fiesta. Qué Se pueden qué enterar boel. en las no. redes. Me encanta porque la productora, que ahora sí la escucho, dice, han llegado un montón de mensajes de nuevo. Así que que circulen, ¿sí? <risa> claro, claro que sí, circulen entren. Qué bueno. A ver qué dicen. Dice, hola, buenas tardes. Sí, opto comprar ropa usada ya que no alcanza. Me gustaría, pero no he podido ir a una feria a investigar ahí en las redes. Hola, chica, yo compro ropa en ferias. Hay muy buenos sacos, a veces marcas importadas a excelente precio. También en ferias de Ugarteche, es verdad. Ah, he vendido la la de mis hijos. Huarteche explota los fines de semana. Te lo digo porque he ido. Todo es una cadena de ayuda. Hermoso tema, besos Miriam. No me pierdo el programa. Muy bien, soy diseñadora industrial y compro ropa para mí y busco prendas grandes para nuevos diseños. Las Telas impecables y que no existen en el mercado mendocino. Anímense. Ah, mira, ropa usada para diseñar para nuevas re, claro, Para enseñar, mira qué bueno eso. Sí, recompro. No me he perdido ni una sola edición de la. Oh, acá tenemos. <ríe> <me> he... <ríe> Salió archivo. <ríe> una fiel cliente. <ríe> Excelente propuesta para poder usar moda y ser ecológico. Compro ropa usada. Es ya imposible comprar nuevo. Hola, sí, ropa de trabajo, pero me gustaría saber cómo se desinfecta la ropa o qué medidas de seguridad y higiene tienen. Excelente programa. encantado. la dejamos ahí para responder. Buenas tardes, no he comprado ropa usada, sí he vendido, pero como están los precios, no descarto la posibilidad. La realidad es que a veces en las ferias se abusan con los precios. Bueno, hay que, hay que buscar, como en los comercios pasa. Uh -huh. Hola, buenas tardes chicas, no, yo no vendo mi ropa, la regalo. En el 2001 en los trueques sí compré ropa usada Ahora no sé si lo haría Aunque bien lavada y desinfectada Creo que no habría problema Cuando uno se hace más grande se pone más desconfiada Hola chicas, buenas tardes Yo no he comprado nunca ropa usada Y no tendría problema en hacerlo Pero yo no vendería, prefiero regalarla Wow, han llegado un montón de mensajes Y nos podemos quedar con ese que Con preguntaba. El desinfectaba con, Preguntaba respecto de esto De cómo desinfectar, qué medida tomar después de adquirir una prenda nosotras directamente pedimos que venga lavada la prenda sí. y la clienta cuando se la lleva la lava antes de ponérsela a sus peques. Claro. Sí. Así que nosotras directamente no intervenimos las prendas, las recibimos y están impecables, las ingresamos. Si uh -huh. no están impecables las devolvemos o consultamos para donar. Uh -huh. Bien, ¿y en Barcelona, En los Barceló también pedimos que la ropa venga lavada y en el caso de que no sea así nos ocupamos nosotras de lavarla. Bien, me quedé, me quedé con una duda, no sé si ya la contestaron. La voy volver a hacer. ¿Cómo es el tema en ustedes, en la Barceló, de los precios? ¿La clienta lleva la ropa, pone los precios ella, lo ponen ustedes? ¿Ya puede llevar la ropa etiquetada? ¿Qué porcentaje se queda cada una? ¿Cómo es eso? Por alguien que esté interesado. Bien, no, a ver, eh, la gente nos trae la ropa, uh -huh. la vemos juntos, no sé, nosotros después le pasamos una lista con los precios de, le, de lo que le pagaríamos a la, a la persona si se vende, uh -huh. si la prenda se vende. Es un precio fijo, o sea, es charlable, eh, pero no, no es que es a porcentaje. Nosotras después le ponemos un porcentaje extra para, o sea, que es nuestra la ganancia, ganancia a ustedes, exactamente. Claro. Pero depende, o sea, varía mucho de, de, de la prenda, depende uh -huh. del, del tipo de prenda que sea. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es su, su ganancia en el caso de ustedes? Es el, el, el plus que le ponen a la prenda que van a vender. Exactamente. Y disfrutar, me imagino, esto de estar en contacto con la gente, en el re, tema de la ropa que, que nos encanta. Es re lindo, sí. sí. Tal vez no pase en la ropa infantil, me pregunto si en el caso de la ropa adulta sucede que se hayan encontrado con este tipo de clientes que mencionaban por ahí en los mensajes. Algunos que diseñan prendas y están interesados en los hilados, en las telas de, de los productos que ofrecen. Eh, nosotras estamos interesados. Ah. Sí, sí, Ustedes nos, recuperan nosotros, algunos de los. Sí, en eso, en eso estamos. Somos diseñadoras las dos. Sí, diseñadoras gráficas. Pero sí. bueno, estamos, nos gusta todo este tema. Pero entonces, y entonces, cuando les llega ropa eh, que tiene como particularidad su tela, su hilado y demás, prefieren quedárselas para diseñar, rediseñar, exacto, exacto. Ah, intervenirla. Intervenirla, intervenir. de... se dice. Es es, es es re lindo también el, montón, el diseño. Y, y antes de cerrar, me gustaría, porque viste que llegaron un montón de mensajes, y lo dijimos al principio de esto, de que yo prefiero donar la ropa, prefiero regalarla de vuelta. Un mensaje sobre esas personas que les pasa eso, pero por ahí tienen la necesidad de venderlo, porque también ayuda un montón a la economía de uno el decir, bueno, lo vendo porque realmente necesito la plata. Pero esas personas que tienen ahí los sentimientos encontrados. Yo creo que el haber comprado una ropa. Eh, invertiste energía uh -huh. Hecha dinero en esa ropa Entonces que vuelva de algún modo O como ropa o como dinero Está buenísimo, está buenísimo. Uh -huh. Y también que todo sea equilibrado No extremos, quiero regalar todo Ni quiero vender todo Como bueno, ¿a qué le puedo dar una segunda vida? O por, ahí, claro, por ahí puede pasar que tenés una ropa eh, no sé de fiesta o de masa, demasiado exótica que no puede ir al, al hospital o al hogar de ancianos donde de, eh, donas ropa y, claro. y bueno hay que darle otro destino y puede ser este perfectamente que sí. circule.